miren, lo tiene, ya lo tiene le doy un para adelante, ya lo tiene ya lo tiene, ya lo tiene ya lo tiene, ya lo tiene ese está en proceso de tenerlo bueno, ya ahora sí, a ver el otro ya lo tiene, este el otro vamos a ver, vamos a ver si, ahí está, ahí lo ven, en tiempo real este, a ver, a ver ahí está, el siguiente y así, lo bueno que tiene esto es que usted puede grabar lo que usted quiera, cualquier paso, cualquier proceso. Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Foto Aprendizaje. Hoy vas a aprender un proceso bien interesante, ¿para qué? Para colocar un logotipo, una firma, una marca de agua, lo que tú quieras, pero no a una sola fotografía, sino a cientos de estas. ¿Te gustaría aprender esto? Pues vámonos con el intro. Muy bien, antes de empezar con este proceso, dos cositas. La primera es que ya se encuentra disponible en nuestra página web photoaprendizaje.com el curso de edición de video con InVideo. ¿Y qué es InVideo? Bueno, es una plataforma online para editar video, para aquellas personas que a lo mejor no quieran enliarse con esto de editar video y que quieran crear un proyecto de video como un canal de... YouTube. El curso está gratuito por el momento, así que te invito a que te suscribas al mismo. Lo número dos es que te suscribas a nuestro canal. ¿Por qué? Porque no conlleva mucha complicación darle un clic a ese botoncito y que siempre añadimos contenido de valor como el que verás a continuación. Así que no me lío más y acompáñame. Bien, para crear este proceso automatizado estaremos usando las acciones. En términos simples, las acciones son pasos prehechos que usted lo puede guardar para reutilizar para cualquier cosa, para lo que sea. En este caso estaremos colocando un logo a múltiples archivos de Photoshop que lo tenemos acá. Si pisamos control V en Bridge podemos ver que estos archivos pues no tienen el logo que yo quiero colocar sería un tanto largo el proceso que yo esté colocando logo por logo a la fotografía entonces veremos cómo automatizamos esto lo primero es vamos a abrir un solo archivo <coughs> doble clic y abrimos dicho archivo en photoshop en su última versión por el momento esperamos que cargue y lo que haremos después que cargue es colocar el logo a este solo archivo, y posteriormente, entonces exportar ese logo en un documento aparte. El logo lo tenemos aquí, entonces arrastro y suelto en Photoshop. Lo pongo un poquito más pequeño. Bien encima de la capa, aquí está. Le doy clic derecho, rasterizar para poder quitarle este fondito blanco. Para ello estaré usando la herramienta magic one Tool o la varita. Clic y borro, clic y borro, clic y borro. Listo. Piso control D o selección de seleccionar. Ya para quitar la selección activa. Entonces, ¿qué hay ahora con esto? Selecciono esta capa. Y le doy un clic al menú contextual de capa. Este menú se encuentra aquí en estas líneas paralelas. Esto indica menú contextual. Le doy un clic acá y aquí elijo duplicar capa. Importante de las opciones que tenemos acá, selecciono nuevo y le pongo un nombre, logo. Le doy OK y como vemos ya se creó un documento nuevo, pero interesante con las dimensiones del documento anterior entonces esto es lo que yo voy a guardar y para que me soporte la transparencia que son los cuadritos blancos y grises lo que representa la transparencia pues entonces yo voy a guardar esto en formato png que es el formato que soporta transparencia bien entonces le doy archivo guardar como y aquí donde dice site up type selecciono png entonces lo voy a guardar aquí mismo. Logo, save. Y listo. Ya yo tengo este paso. Si vemos en Bridge, vemos que ahora tenemos este documento. Ya este lo puedo quitar. Ya no me interesa. Así que le doy a Delete. Ok. Listo. Entonces ahora viene el proceso de automatización. Voy a abrir un documento. Ahí está. Y me voy a Windows y elijo opciones. Si no lo tengo visible, piso alterna F9. Entonces, este es el menú del cual yo estaba hablando. Por defecto, Photoshop nos presenta un grupo de acciones ya prehechas que usted puede ¿verdad? practicar y si le gusta una que otra, pues seguir usándola. A mí, para ser honesto, no me gusta ninguna, son muy básicas, pero bueno, para los gustos, los colores. Usted puede crear la suya, que de hecho es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, le doy un clic acá y escribo el nombre de la acción que se va a llamar poner logo. Si gusto, le puedo poner un color y también asignarle una tecla. ¿En qué consiste esto? Que si yo por ejemplo piso f2 automáticamente se activa dicha acción aparece acompañado en la tecla shift porque ya esa está previamente colocada si ustedes ven acá ya yo creé una pequeña acción que se llama Save que ya tiene esta tecla asignada bien por eso hay que acompañarla con la tecla shift o en su defecto con control o con las dos como ustedes quieran en mi caso no voy a usar ninguna porque haré el proceso de automatización con Adobe Bridge. Así que ya yo tengo esto y comienzo a grabar. Tan pronto yo le doy aquí un clic, miren cómo este icono de color rojo está visible, indicando que todo lo que yo haga va a comenzar a grabarse en dicha acción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a dar archivo, le voy a dar a colocar y voy a colocar precisamente el documento PNG creado, que es el logo. Miren qué interesante. Automáticamente yo lo doy aquí y se coloca donde estaba el principio. Y miren cómo toma las dimensiones del documento actual. Ahí lo ven. Le doy Enter. Y miren cómo ya ahí se puso. Le doy a guardar. Miren cómo ya ahí se puso y finalmente le doy a cerrar y miren cómo ya ahí se puso ese paso. Los tres pasos ya están guardados. Importante. Terminé. Le doy a Stop. Bien. Porque si no, va a seguir grabando. Entonces ya tenemos nuestra acción creada que se llama poner logo. Bien, si la quiere tener afuera, a lo mejor de este grupo, incluso crear un otro, otro grupo, le damos un clic acá, le ponemos un nombre. Le doy OK. Y simplemente arrastro y suelto busco el nombre de la acción que se llama el logo ahí está arrastro y suelto entonces aquí y ya la tengo aquí separada de todo este grupo de de acciones que que no me llaman al caso por ahora lo vieron muy bien pues ya eso es todo entonces vamos a automatizar voy a abrir voy a abrir Selecciono con control A o Edit select all, todos los archivos excepto este porque ya la tiene. Ese fue el que tomamos como referencia. Piso la tecla control y lo deselecciono. Ahí lo veo. Y también este que es el logo, el documento PNG. Listo. Entonces le doy a Tool ahora, Tools. Y selecciono Photoshop y luego bash si tienen esto en español eso se llama lote lote bash es lote le doy un clic y aquí entonces aparece las acciones por defecto aparece la última que yo cree que se llama poner logo entonces importante con respeto a destino guardar y cerrar y que ignore el comando guardar como porque porque ya ese comando previamente está incluido en dicha acción así que no tengo que eh, reescribirlo otra vez porque ya está, entonces lo ignoro de he hecho todo, ya, ya, listo entonces le doy ok y qué va a hacer el Photoshop, automáticamente yo le doy ok él va a comenzar a poner logo por logo a cada archivo de Photoshop, logo por logo como lo están ahí viendo, eh, bueno aquí no se por qué lo está haciendo un tanto rápido pero si vamos a los archivos vemos como ya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 A ver, a ver, ahí está el siguiente. Y así, lo bueno que tiene esto es que usted puede grabar lo que usted quiera, cualquier paso, cualquier proceso. Esto lo hicimos para colocar un logo, pero usted lo puede usar para cualquier necesidad. Así que espero que le haya gustado este video y nos vemos en los próximos videos tutoriales de fotoaprendizaje. Chao, chao y Dios te bendiga mucho.